vamos a realizar un ejercicio de hoja de verificación este ejercicio es tomado del libro control estadístico de la calidad y 6 sigma autores Humberto Gutiérrez Pulido de la vara Salazar ejercicio número 21 en la página 168 la empresa que fabrica colchones se tiene los siguientes defectos plisado fuera de medida, hilvanado fuera de medida Plizado, manchado y manchas en la ropa el trabajo se realiza por medio de cinco máquinas diseño una hoja de verificación para registrar los defectos cuando se realiza la inspección procedemos a realizar la hoja de verificación la hoja de verificación que se muestra aquí contiene la información que está resumida dentro del dentro del problema en primer lugar eh, listamos en la primera columna las máquinas para poder registrar en cada una de ellas eh, el tipo de efecto que se vaya presentando y asimismo eh, en la primera fila colocamos o organizamos los defectos todos y cada uno a manera de que si en la máquina 1 eh, se presenta un determinado número de plizados fuera de medida lo vamos registrando igual si en la máquina 2 hay un plisado manchado también lo vamos registrando y así sucesivamente con esto concluimos la hoja de verificación para el ejemplo de la fábrica de colchones.